bueno chicos y chicas eh, les hablar que el friki curioso es posible que se han dado cuenta ya por la duración del video y también por el título que en realidad no no es un lore video que va a tratar sobre todos estos personajes pero quería dejar en claro un aspecto importante de lo que es esta parte del canal y es que bueno Hablar un lore video de los protagonistas en un juego de Yokotaro es básicamente hablar la historia completa del videojuego y creo que no es correcto porque a, por algunas razones. Primero, los juegos de Yokotaro se tienen que jugar para disfrutarlos. Si no lo juegas y solo es un resumen, básicamente te perdiste de, de toda la experiencia porque es algo que compartimos todos los que hemos jugado estos juegos y es que la forma de narrar, la, la, el tipo de historia, el tipo de personaje que te encuentras es algo muy atípico de un videojuego normal. Se siente, es algo peculiar, por así ponerlo. Entonces cuando simplemente lees una descripción de Wikipedia o, o ves un video narrado, entonces te pierdes todo ese drama, todo ese sentimiento, todo ese desarrollo de un personaje y de, de situaciones que se aglomeran en los juegos y entonces, pues, fin, no le vayas, no le vas a hallar ningún atractivo a ese juego. Ahora, segundo, porque aunque este canal es muy pequeño, estoy seguro que la mayoría de los que ven estos video son personas muy seleccionadas, tal vez, eh, no quiero que por haber visto un resumen de un juego no lo vayan a jugar, no lo vayan a comprar, porque pues eso afectaría realmente al autor original, tanto a Yokotaro como a las empresas que lo desarrollaron y a todas las personas que han trabajado en ellos. Y entonces, realmente, el, el comprar el juego es tu demostración de que lo estás apoyando. Y por lo mismo, hacer un lore video, por ejemplo, de 2B, de Zero, de Kain, de Noe, de Nier. Es eh, básicamente explicarte toda la trama del juego. Porque los juegos de Yokotaro, como te dije inicialmente, es un juego que se desarrolla completamente de acuerdo al personaje. Es tal vez eh, la historia, la, perdón, la escena que te demuestra esto es en Drakengar 3. Cuando está hablando Zero con Accord. Que básicamente el rol de Zero es de ser una singularidad que va a desarrollar la historia en diferentes ramificaciones y entonces todo lo que ocurre está basado en las decisiones y acciones que hace Zero igualmente en Nier todo ocurre solamente porque este personaje está envuelto en Nier Automata todo ocurre porque 2B hace ciertas cosas, porque 9S hace ciertas cosas, porque A2 hace ciertas cosas <risa> Y pues así también es con Kain, así también es con Noe en sus juegos Entonces no siento que sea justo el hablar de los protagonistas de su lore video Por lo menos no ahora, no estoy diciendo que nunca lo voy a hacer Por lo menos que pase un tiempo, Ni era Automata es el juego más reciente Tienen que comprarlo, tienen que jugarlo, tienen que disfrutarlo Y no les recomiendo que simplemente miren un resumen y pues de hecho la, la popularidad de Nier autómata ha llevado a que muchos de los juegos pasados de Yokotaro Ahora también sean atractivos al público y varios han visto cómo comprarlos o cómo jugarlos con emulador Y pues eh, es mejor esto, pues es mejor disfrutarlos en vez de en un resumen Ahora me van a decir, pero mira Arker ya este, habías hecho un resumen de Draken en Pero si se dan cuenta en esos resúmenes, que eh, los invito a que los vayan a ver, ¿verdad? Este, lo que hablo es del trasfondo de lo que ha sucedido antes y después de las entregas principales habrán notado que cuando llego a, a relatar ya llego al punto donde comienza la historia por ejemplo de Drackengar 3 hago un resumen súper mega compacto de todo lo que sucede y simplemente digo un inicio, un punto intermedio y un punto final y no doy mucho detalle ni desarrollo tampoco tanto en las historias que ocurren en el juego por ejemplo cómo derrotan a la Centoner o por ejemplo la relación entre Nier y Yona eh, cosas como Nainés, como se dio cuenta de que todo esto era una... perdón, casi un spoiler entonces, pues, me entienden la cuestión es que... como les digo no voy a hacer un lore video porque me lo han pedido muchos de ustedes y me disculpan pero pues la decisión está basada en estas eh, situaciones que yo creo que es mejor ir a disfrutar el juego ahora y tal vez en un futuro, mucho más adelante, para recordar, para que para que no tengan que jugarlo completo y te acuerdes, ah, sí, yo disfruté esto y aquello en cierto momento. Entonces, sí, pues voy a ser un lore video, pero de momento no lo creo adecuado. Pero bueno, también para los que me han pedido a cero, de hecho, muy pronto voy a sacar un video. Donde voy a relatar una de las peculiaridades de Drakengar 3 que tiene mucho que ver con Zero Así que pues estén sintonizados y ahí van a ver de qué trata Y pues sigan dándome recomendaciones para hacer otros lore video de varios personajes Porque realmente los disfruto hacer, me gusta indagar sobre los personajes, ver sus historias, sus trasfondos Ver cómo narro las situaciones en las que viven pero pues creo que actualmente solo sería para personajes secundarios o de apoyo en los juegos, no de los protagonistas. Y pues básicamente eso era todo, espero sigan viendo mis restos de videos y que lo sigan disfrutando así como yo disfruto hacerlos. Hasta la próxima.